La era de GX ya llegó a Speed Duel. En esta ocasión vamos a revisar las estadísticas del próximo producto de Konami, la Dual Academy Box. Así es que comenzamos. Du ¡Un box! Las estadísticas que les voy a mostrar vienen de 5 videos en los cuales se abrieron 6 cajas. Aquí les pongo el detalle de los canales que revisamos, así como la cantidad de cajas que abrió cada uno de ellos. En cuanto a la ficha técnica del producto, cada una de estas cajas trae un sobre y este sobre trae 8 cartas secretas, también trae 8 barajas construidas prácticamente con cartas comunes y 20 cartas de habilidad, la colección está formada por 24 cartas secretas, 200 cartas comunes y 20 cartas de habilidad pasando a los ratios de las secretas tenemos que dentro de las cartas que más se van a repetir y que más fácil se van a poder obtener Está el Ancient Gear Golem y Destiny Hero Dasher. Honestamente es una muy buena noticia ya que a mí son de las principales cartas que más me interesan. Entonces este es un ratio de uno eh, prácticamente por caja. Esto no quiere decir que esté asegurada sino que les va a salir ya sea una o la otra. O si compran un, una caja solamente pues bueno tienen una gran probabilidad de que les salga cualquiera de estos dos. Y también tenemos a lo que es Hidrogenón, Rainbow Dragon y Ultimate Ancient Gear Golem. Con el ratio de 1 cada 2 cajas. Entonces en general estas cartas se, va, se van a repetir bastante y las van a ver muy seguido. Y pues pasando a lo que son las eh, secretas que van a ser un poco más complicadas de obtener. Pues destaca lo que es el Ciber Dragon, Dragon. También está eh, Floodgate Trap Hole, Tonsalog y Elemental Hero Flame Windman. Estos todos tienen la, el mismo ratio que es de 1 cada 6 cajas. Es decir este ya es un poco, un poco más, más escaso. Este producto tiene muy poca variabilidad, prácticamente lo único que va a cambiar son las 8 secretas que les van a salir, de ahí en fuera todo se les va a repetir. Entonces aquí yo no les recomendaría comprar más de una caja de, esta, de este producto. Y pues si no les salió la carta que están buscando, pues lo ideal sería ver a lo mejor si hay alguien más que la tenga y que la quiera cambiar. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh! Box.